Bueno, hay un post en la página web de EstrategiaYPersonas.com que ha tenido especialmente un montón de visitas. Es un post que se llama ¿Cómo comprender mejor a los demás y también a ti mismo? Este post es fruto de unas reflexiones que he ido realizando a lo largo de mi carrera profesional y especialmente durante los procesos de mentoring que he llevado a cabo como mentor. Un proceso de mentoring, al fin y al cabo, en lo que consiste es en trazar un camino para mejorar en alguna faceta. Pero al final, las facetas profesionales y personales tienden a confluir. Con lo cual, muchas de las personas sacan también conclusiones para su vida personal y la forma en que tienen de relacionarse con los demás y también sobre cómo toman decisiones en su vida. A lo que íbamos, creo que fundamentalmente hay tres aspectos de los que depende que las decisiones que tomamos, nuestras resoluciones o los objetivos personales tengan éxito o no tengan éxito. Tres aspectos que tienen que estar en conjunción, que deben integrarse bien, que deben ser compatibles para que realmente eso que deseamos se convierta en realidad. El primer aspecto primer eje es el de los, el de los deseos, el de las metas. No creo a diferencia de lo que dicen otros, que sea fundamental tener una meta clara, un deseo que se tiene que hacer realidad en nuestra vida. A veces simplemente con el hecho de disfrutar del día a día podemos llegar a tener una vida realmente feliz y en la que hagamos también feliz a los que tenemos alrededor. Atravesamos distintas fases en las que los objetivos personales, familiares, amorosos o de amistad puedan ser también muy importantes. Que se había acabado la batería. Sí, continúo. Indiscutiblemente en la vida podemos pasar fases en las cuales nuestros objetivos personales, familiares, profesionales, etcétera, pueden ser más importantes, pero también otras fases en las cuales la importancia, el peso de esos objetivos, se diluye un poco. Y en realidad lo que importa es que el día a día sea gratificante, sea placentero, sea tranquilo, y de esa manera podamos disfrutar y hacer disfrutar también a las personas que tenemos alrededor. Mundo viejuno. No nos obsesionemos tanto con los objetivos, sino con generar un entorno en el cual nuestra vida y la vida de los que nos rodean es agradable. El segundo eje, el segundo aspecto crucial para hacer realidad esos propósitos o esas aspiraciones que tenemos son tanto las posibilidades como las aptitudes con las que contamos. Sin duda, las aptitudes se pueden ir generando tanto las técnicas como las competencias personales. Al fin y al cabo de eso hablamos en este canal, ¿no? Si quieres conocer en profundidad nuestros servicios para empresas visita nuestro sitio web en estrategipersonas.com. Allí podrás acceder a toda la información acerca de nuestros proyectos de consultoría, de formación o de desarrollo de aplicaciones. También podrás saber quiénes son nuestros clientes y un montón de cosas más que te pueden resultar útiles. Pero no es ningún secreto que no todos partimos con las mismas posibilidades, bien sea por cuestiones sociales, económicas, también porque no, porque tenemos un perfil de habilidades distinto al de otras personas, con lo cual esas posibilidades que nos ofrece nuestro entorno y también nuestras aptitudes pueden limitar el alcance de los propósitos que podemos llegar a conseguir. Me gustaría decir, como esos teóricos del pensamiento positivo, que depende de ti conseguir todo en la vida, pero te estaría mintiendo. Y el tercer aspecto del que puede depender también el alcanzar esos propósitos que nos fijamos son los hábitos que tenemos en nuestra vida y las creencias. Repito, deseos, posibilidades y creencias. Todavía no hago como Ricky Gervais de tener una cerveza al lado mío cada vez que hablo en público. Bien, te voy a poner un ejemplo. Como mucho mi café. Imagínate que tú quieres ser uno de esos brillantes emprendedores que encontramos por ahí. Bueno, pues primero tendrás que saber qué es eso de ser emprendedor, cómo hacerte emprendedor y qué involucra a ser emprendedor. Puede ser una idea maravillosa. Puede llegar a hacerte feliz y a mejorar tu vida. Pero hay que ser consciente también de lo que es ser emprendedor, por ejemplo. Esto valdría para otras muchas cosas. ¿eh? También para aquellos que tienen su propósito es llegar a ser directivo de la compañía en la que trabajan o incluso para los que lo que quieren es retirarse a una isla semi-desierta del Caribe. Yo con esto no quiero quitar el romanticismo a las expectativas de nadie, simplemente el hecho de que se las tomen en serio. En segundo lugar vamos con el eje de las posibilidades. Pues si, sí, yo puedo disfrutar imaginándome con ser un emprendedor de éxito pero, a lo mejor, lo que no he pensado es que carezco de las habilidades directivas necesarias para hacerlo. Sabes hacer un buen plan de negocio, sabes lo que es el marketing online, conoces los mejores proveedores o socios que te puedan ayudar a que tu negocio como emprendedor sea un éxito y estas cosas se pueden aprender. Se puede tardar más o se puede tardar menos, pero se pueden llegar a aprender. Pero se necesitan. Se necesitan tener, como os decía en ese punto 2, esas capacidades que te permitan tener posibilidades para que tu sueño, tu expectativa, no se quede en eso, en un sueño. También imagínate que si quieres ser emprendedor en un negocio en el cual... La inversión inicial es muy alta, pues a lo mejor si tus posibilidades económicas son reducidas, está claro, no vale con tener un garaje y encerrarte 24 horas en el garaje a programar, sino que tendrás que buscar también esos recursos económicos, esos aliados. Y en tercer lugar está lo que llamaba creencias y hábitos. Hay ciertas creencias, por ejemplo, de carácter familiar que pueden estar muy arraigadas en nuestra mente. Si venimos, por ejemplo, de una familia que hemos sido fundamentalmente funcionarios, lógicamente tendremos unas creencias o unos hábitos, a lo mejor, muy asentados, que nos pueden hacer que sea más difícil llegar a ser un emprendedor de éxito. No lo hace imposible, porque a veces, precisamente, nuestras creencias son fruto de ir contra algo. Pero imagínate que, de repente, el ser emprendedor te obliga a estar viajando constantemente. Y eso pueda chocar con tus creencias, por ejemplo, de aportar una educación en la cual acompañes constantemente a tus hijos. Si estás viajando y nadie puede estar con ellos, pues posiblemente entrarías en un conflicto entre lo que profesionalmente tú quieres convertirte y esas creencias de tipo personal y familiar que están detrás de la educación que quieres darle a tus hijos. Yo tengo un buen amigo, por ejemplo, que estoy seguro de que su sueño es llegar a ser un brillante emprendedor, como otros amigos suyos en otros momentos pues han tenido la facilidad de ser. Sin embargo, yo me doy cuenta que tanto su forma de trabajar, que podríamos denominar aptitudes, como sus hábitos de trabajo no son los que mejor pueden encajar en la difícil empresa que significa ser un emprendedor de éxito. Espero que te haya ayudado esta reflexión acerca de mi post sobre cómo comprender mejor al resto de personas y también a ti mismo. Lo que me gustaría ahora es que lo pudieras aplicar en tu día a día. Y por supuesto, si te surge alguna duda, que me la escribas en los comentarios de este vídeo y estaré encantadísimo de responder y charlar contigo. Pero como ya sabéis, las facetas personales y profesionales tienden a coadyudar. ¿Ayudar? ¿Quisco ayudar? Sí, pasame ese café, por favor. Queda un poco, ¿no?